El año pasado habíamos llegado a más de 41 mil personas. Aquí el hermano dirigente tiene una tarea de seguir informándonos dónde están, hermanas y hermanos, con discapacidad grave y muy grave. Según la estimación tenemos, hermanas y hermanos, este año llegar a más de 45 mil personas con este bono. Mucho dependerá de la coordinación y el trabajo conjunto con hermanas con discapacidad. Hay que dotarnos de infraestructura como centro de albergue, pero también como centro de rehabilitación, con campos deportivos, tal vez alguna gimnasia para poder mejorar la situación social del sector con discapacidad.